Gracias, Amado. Dale las gracias el tipo que de te pusieron sí. una foto. buena. También, Bien, a propósito de que salió la imagen de Carolina y sí. Carolina me hace una pregunta en el día de ayer, pero Ay, yo no cara. se la pude contestar porque tuve que salir, que la voy a hacer ahora, eh, brevemente. Con relación al ex jefe de la policía, Edward Sánchez, yo quisiera que cualquier televidente me escriba por WhatsApp eh, o que ya me dé un prontico y me diga, primero, antes de yo responderla, a una persona lo destituyen, a un funcionario lo destituyen por buena o mala actuación buena o mala actuación a un a un ministro lo destituyen o a un funcionario eh, lo destituyen por tener la capacidad eh, o las competencias o por no tenerlas estoy hablando de la palabra destitución si alguien me llama y me responde por el whatsapp eh, atención Israel para que tiene el WhatsApp o a través de una llamada para entonces yo seguir y ahorita responder la, la respuesta la pregunta que me hiciera la compañera con relación al nombramiento de Eduard Sánchez como asesor de la policía. Repito, a una persona lo, lo destituyen de un cargo, por buena o por mala conducta, o por tener la capacidad o por no tenerla. Esas dos razones. Eh, si alguien me la puede responder, entonces yo con eso respondería una pregunta que me hicieron acá en el estudio. Con relación a lo que ha sido la historia política de los gobiernos, eh, de la República Dominicana. Yo quise hacer hoy un, un paralelismo. Estoy un poquitico tarde, solamente me quedan cuatro minutos. Voy a, voy a intentar hacerlo. Miren qué pasa. Vamos a, a, a remontarnos en, en los. Vamos a, a hablar solamente de las cosas positivas de los gobiernos, ¿verdad? Hoy, al finalizar este año, vamos a hablar de las cosas positivas de los gobiernos que han pasado en la República Dominicana. Quiero no mencionar. Si, si atienden, la, la, la, la, la, la flota es mejor. Eh. Quiero no mencionar a, a Trujillo porque Trujillo no fue fruto de la democracia y por tanto lo voy a dejar fuera. Trujillo se impuso todo el tiempo. Balaguer también lo hizo, pero eh, bueno, vamos pero, a... Pero en el 29 hubo una elección eh, donde Trujillo ganó porque en ese momento él podía como militar presentarse. Uh -huh. Sí, Sí. bien. <risa> pero, puede, puede ser que se manipularan muchas cosas bien. para imponerse. Pues entonces vamos dices. a ver, ¿qué cosas positivas tú crees que sacamos del gobierno de Trujillo? Bueno, de los gobiernos de Trujillo, o, un elemento, bueno, el aspecto de la seguridad ciudadana, producto uh -huh. de que era un gobierno de fuerza okay. que es casi normal en ese tipo de gobierno. Seguridad, bien, bien. Yo, yo le agrego respeto o, o temor a la institucionalidad. Vamos a ponerlo así, Perfecto, ¿vale? para dejarlo abierto. Está, está bien, te Esas dos cosas eh, ten, eh, conseguimos en los gobiernos de Trujillo. Ah, y, y, la, y, el, y la deuda externa, pago de la deuda externa. Yo también, de la deuda externa, vámonos sí. a, a los gobiernos de Balaguer. ¿Qué hizo Balaguer bueno de, de, dentro de la, su estructura de gobierno? que construyó la, ma, la mayor cantidad de vías que conectaban a las ciudades. Antes esto era un campo. ¿Mm? La gente tenía que moverse a caballo. Y Balaguer comenzó a construir grandes vías. Incluso se le criticaba en esos momentos porque decían, este hombre está loco. Hoy lo entendemos. Y, y, de Balaguer... Las presas también. Ajá, las presas puente, de Balaguer. Los puentes. Grandes obras que hizo Balaguer, en, en, eh, eh, ¿verdad? En materia de estructura. De Leonel... Vino entonces la, eh, la parte institucional, tribunal constitucional, por más que le quieran dar vuelta a eso no hay forma Porque eso está ahí y no es un hecho controvertido Tribunal superior electoral, tribunal superior administrativo Pero vámonos a la parte de lo que tiene que ver con la construcción Los elevados de la capital que hoy fuera un caos, Leonel Fernández Los túneles, ¿verdad? En la capital, Leonel Fernández, los pasos a desnivel, todo eso, los expresos, Leonel Fernández. Pero el metro, Leonel Fernández. Déjame ver qué otra cosa. Y la mayoría de leyes de, eh, que ¿verdad? organizaron la estructura pública fueron en los gobiernos de Leonel y, y, y en los congresos ¿verdad? del PLD. Pero vámonos al, al, a lo de Hipólito Mejía. Vamos a hablar de la, de la Ley de Acceso a la Información Pública, fue en el 2004, eh, fue en, en la época de, de, de, de Hipólito. En San Francisco de Macorís ha sido el gobierno que más obra ha construido, el de Hipólito Mejía, que fue la carretera Guasuma-La Bajada, fue la, el, la cancha San Martín, el, el polideportivo, techado de San Martín, la carretera San Francisco-Tenares y la iglesia San Martín. Y, y el Curne. Eh, y el Curne también, el Curne también. Fue el, ese ha sido el gobierno que más obra ha construido en San Francisco de Macorís. A nivel nacional, eh, hay muchas cuestioncitas ahí que mejor ni, ni mencionarlas. Pero bien, estamos hablando de la parte positiva. De Danilo Medina podemos sacar... Y me hubiese gustado que el compañero Francis estuviera aquí para ver si tenía, eh, si él podía mencionar alguna obra que él entienda, porque hay que ser objetivo, ¿sí? o sea, de, de deslindar las pasiones y decir las cosas como son. Las estancias infantiles. No había en la República Dominicana una, una sola estancia infantil para cuidar a los niños de los pobres. Los niños. De, las, de Los niños de alto riesgo Que para quien está destinado Es decir, una mujer drogadicta Una madre soltera que tiene que trabajar Esos niños te lo están cuidando en, en estancias infantiles Y aquí en San Francisco hay Una, dos, tres, cuatro estancias infantiles Gratis. Gratis Que te la dan de todo los muchachos Tú no tienes que llevar nada Te lo cuidan desde las siete y media de la mañana Hasta las 5 de la tarde Todos los días de la semana Y cuando te salen de ahí a los cinco años se van a la, la tanda extendida. También Danilo Medina. Tenemos que ser objetivos, señores. Para que veamos lo que hemos conquistado como nación y lo que debemos conquistar. Las estancias infantiles, la mayor cantidad de construcción de aulas se le debe a Danilo Medina en toda la historia de la República Dominicana. La tanda extendida se le debe a Danilo Medina. Que la estructura, por ejemplo, esté vacía, que los contenidos estén vacíos, o se puede mejorar, pero está la tanda extendida, está montado ese sistema. El sistema 911. El sistema 911, que la gente hoy, porque lo tiene? No le da valor como tal. Pero antes, se accidentaba una gente y había que montarlo en un motor de baratado o, o en el cajón de un agua y llevarlo al hospital. Eso ya no se usa. La gente de una vez dice, llama al 911. Ya la gente tiene la cultura de decir, llama al 911. Y en 10 minutos hay una ambulancia. No una ambulancia, llega una ambulancia, llega una patrulla de la policía y llega una, si es un accidente, una patrulla de la DGC. Y los bomberos también, en caso de. Una, maravilloso eso, pero claro, ya lo tenemos, usted no le va a dar importancia a lo que ya tiene, porque es una conquista, ¿verdad? Pero bien, la seguridad vial. A ti se te poncha una goma, o se te daña un vehículo, en la autopista, tú llamas y, a, y en dos o tres minutos hay una unidad contigo ahí. A veces sin llamar, llegan sí, sin llamar. ¿no? Sí, y llegan porque alguien llamó, Exacto. o porque pasaron por ahí y se paran. Exacto. Un militar, ¿verdad? Equipado para ayudarte. Eso es una gran conquista. ¿De quién? De Danilo Medina, pero... He venido hablando de la conquista de los diferentes gobiernos. ¿Qué otra cosa de Danilo Medina? El teleférico. ¿Alguien puede discutir eso que yo estoy hablando? No, son hechos que no son controvertidos porque están ahí. Yo lo estoy fundamentando en la historia. He hablado de Balaguer, he hablado de Trujillo, de Leonel, de Hipólito. Y ahora estoy hablando de Danilo Medina. De Abinader, ¿qué esperamos? Que marque precedentes justamente como esos... Yo espero que Abinader no se quede en discurso. Yo quisiera que Abinader siente precedente en la República Dominicana. ¿Con qué? Con cosas que marquen un antes y un después, como lo hizo Leonel con el Metro, como lo hizo Leonel con el Tribunal Constitucional, con el TCA, con el TSS. con el Metro, con los elevados. Eso es cambiar un antes y un después. Como lo hizo Danilo con las estancias infantiles, con la construcción de aulas, con la tanda extendida Con el sistema 911, con el sistema de seguridad vial ¿Mm? ¿Qué más? Con el teleférico Que ahora Abinader lo, lo, lo va a ampliar, o sea que es bueno según Abinader claro. ¿Qué debe ser Luis Abinader? Pensar, por ejemplo, ¿qué está pensando él? Un metro en Santiago, eso es cambiar Un antes y un después ¿Mm? en, en materia educativa está demostrado, la gente que sigue datos que hubo un aumento de la cantidad estudiantil, porque habían padres que no podían mandar a sus hijos a la escuela, porque no tenían un peso. ¿Y, y qué pasa? Con la tarde extendida, lo mandan, te lo, además de que te la dan educación, duran ahí desde las 7 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde, con desayuno, comida y almuerzo y, y, y merienda. ¿Mm? Eso, aunque la estructura todavía del, del contenido esté fallando, pero ya, el, por lo menos lo que tiene que ver con, con el ambiente está montado. Y eso es bueno. ¿Qué debemos esperar y, y pedirle a Luis Abinader? Que se monte en hacer en cambios estructurales que dejen beneficio a largo plazo en la sociedad. ¿Qué puede ser? No sé. Hay Para eso es el presidente. Hay muchísimas cosas, que se, y hay muchísimas hacer, cosas ¿no? que se pueden hacer y cosas que ya están hechas que no hay que hacerlas, que hay que seguir mejorándolas, pero cosas que pueden cambiar. La estructura, por ejemplo, pudiera ser, eh, no sé, ampliar, hacer otros tribunales Por ejemplo, tribunal de tránsito especial, cosas así, no sé Tratar de modificar y que eso quede como un legado para la República Dominicana Como están esos legados de esta gente ahí Por ejemplo, solo el Tribunal Constitucional Es algo que Leonel lo, vaya, lo debe llevar como una bandera ¿Mm? Porque fue bueno Y así sucesivamente todas las cosas buenas que hicieron esos gobiernos Solamente hablamos de las positivas, ¿Verdad? Yo quisiera que Luis Abinader también lo haga, que se case con la gloria y deje un legado importante en su gobierno para la República Dominicana. Muchas gracias. gracias.